sí, sama Y el Diego, y estoy muy feliz, muy feliz porque me encuentro en nada más y nada menos que Coyoacán. Vamos a ver a una amiga que seguramente ustedes aman muchísimo. Estoy segura que la adoran porque día a día se lo demuestran. Le vamos a hacer algunas preguntas, tal vez un poquito incómodas, qué sé yo. Entonces, aquí empezamos. de perforaciones y esas cosas porque primero que todo voy a hacerme un cambio de esto que tengo aquí se ve, se nota, exacta voy a hacerme un cambiecito, vamos a ver qué tal esto fue lo que yo elegí ¿que yo elegí amiga? No. ¿cuáles son las no. mías? estas dos estas dos barritas, una de carabela y la otra de flecha para reemplazar la que ya tengo puesta ¿te parece cool? ya me compré mí mis barros Gente, aquí en Coyoacán entramos a un mercadito así donde venden cosas así muy mexicanas, muy bonitas y todo eso, artesanías, hay de todo Pero yo ahorita acabo de decidir comprarme un esmalte, no, perdón, labial Un labial mate porque bueno, es necesario, se nota que es necesario, así que ya voy a pagar acá Pero ¿cómo? Acá me acabo de encontrar a alguien super, con alma súper rockera, pero que hace helados dulces, entonces no están. ¿Es más dulce que otra cosa? Es más dulce, sí. So, somos rockeros y oscuros, odiamos todo menos el helado. Ajá. Él me va a dar a probar algunas bebidas acá, la verdad no estoy tan segura, pero él dice que la pruebe con confianza. Esto es la escalaten. es Ajá. una bebida tradicional de Chiapas, está hecho con maíz, Cacao, azúcar, una mezcla de chiles que es achiote, pero no pica, no, okay. no es picante. Son Él me es está pesado. jurando que por el helado dulce, que no pica. Yo <risa> yo espero que no me pique. En tres, dos, uno, y porque no pica. <risa> mm. Sí, está bueno. Mira que me sabe como a café en el fondo. ¿Vamos a comparar? ¿Esta qué? Eso es café, no. justamente es café. O una mezcla de especias. Es completamente orgánico, certificado. Certificado. Por mismo. Ok, por el mismo Dios. Por el mismo señor. Ahí vamos, pues. En tres, dos, uno, por el café. Te vamos a probar uno más, así un, el, el, el, el, el que tú digas tienes que probar este sí porque sí Horchata okay. de arroz con hierbabuena Tiene como hierbita adentro, ¿no? Es hierbabuena justamente Ok, súper es un agua horchata totalmente distinta a todas las que yo he probado aquí en México Seguramente, entonces ahí vamos pues Dios bendiga tu alma <risa> me encantó. Está buenísima. Está... Es horchata, pero con un toque muy, muy particular. En verdad, sí, lo exacto, felicito. Chocolate. Me encanta. Sí. O sea, yo me encontré aquí en Coyoacán, a Jex coreana. Ella es como tan diferente a la gente aquí igual que yo, que si la veo, obviamente la voy a ubicar súper rápido. Claro. ¿Cuánto tiempo tienes en México esta vez? Que, o sea, ahora que regresaste, okay. ¿hace cuánto? Eh, llegué en diciembre, entonces sí, ya llevo bastante. ¿eh? O sea, que pasaste sí. Navidad acá. Sí, sí, sí, de hecho. Eso quiere decir que probaste algunas comidas bastante típicas de Navidad acá en, ah, en México. Sí, sí, sí, sí okay. está delicioso. qué tal los tamales? a ver los tamales? Sí, los tamales mexicanos. A mí me encanta. Segura. Sí, o sea, como desayuno en las mañanas <risa> cuando no tienes nada que comer, pero pasa el puestito en el señor, ¿no? Okay. Tamales. No, está buenísimo. <risa> mira, algo que a mí en verdad me sorprendió muchísimo, también pasando Navidad acá en México, sí. era que había tamales. Verdes, sí. rosados, rosados, un de colores. Dulces, ajá. En mi país solamente hay color crema. En el crema. Junio, de qué color hay. Existen los tamales en, en tu país, ajá. No, ni no se existe. diga. No. Ok, otra preguntita. Ver, ¿Has probado es... el jampado mexicano? Tampao. ¿Qué es tampao? Ay, a la tampao. máquina. Ok, vamos a ponerlo ahí siento. en pantalla. Ya yes, no tiene idea de qué es jampao. Yo, no, yo no lo puedo explicar porque en verdad en mi país pues tampoco como que es algo tan popular. Ajá. ¿Cuál es tu taco favorito? ¿Tu taco mexicano favorito? Taco, bueno, Ajá. pues el más popular, yo yeah. creo que es trampa, el... <risa> pues esa es, es trampa. Por alguna razón André. es muy famoso, ¿no? El de pastor. Okay, claro, es que es pero. Muy rico. De, del sabor de pastor, o sea, de ese taco en uh -huh. específico, ¿qué es lo que más te gusta? A mí me encanta la piña. Ah, la piña. La piña, que piña. Le ponen en spool. Y también cuando lo pido me gusta con queso, queso, el queso blanco que no sé qué nombre lleva. Ah, ok, ok. Bueno, ¿Hay algún ingrediente de allí que te, te guste mucho? Bueno, ya no va a ser tramposa, ya no va a ser piña. <risa> es que la piña hace el toque, Exacto. o sea, hace la diferencia. <risa> Pero puede decir que el cilantro. O sea. Cilantro, el cilantro la cosita y la, verde, la cosita, ajá, la, el montecito verde. Es la La verdura, que dice ¿Con verdura y todo? Sí, con verdura. Entonces te ponen eso. Y si se trata de dulce mexicano o postre, sí, sí que no sea okay. el helado o okay. la nieve, ¿cuál sería? Jueganos. Okay. ¿Qué? Yo a veces no lo conozco. Jueganos, me encanta. O sea, desde es como niña. Un dulce. Ajá, es, es un dulce. dulce. No, no, no, no es un dulce, es como un postrecito, como galleta. Ajá. Pero es un dulce y es muy, muy duro, muy crujiente. Y yo okay. lo comía muchísimo de niña, entonces hasta me decían de apodo la muégana. Ajá, okay. porque me gustaba muchísimo. ¿La mazorca cómo se llama? Elote. Elote, Elote. ya. Yeah. A ver, ¿qué tal te va con los elotes? O oh, ¿el, el que es. A ver, cuando es mazorca, es quite. Es lo que ese. venden aquí mucho en Coyacán. Exacto. ¿Te gusta o te gusta? ¿Qué te parece? Me gusta mucho. El elote en sí me gusta mucho. Comérmelo así en la casa, así sin nada y un puro hervido, me gusta mucho. Pero así los mexicanos lo preparan con limón, comadrones. Exacto. Con exacto. Oh, delicioso, es que es lo mejor. Y de hecho, tan rico es y se hizo tan famoso que en Corea también lo tratan de imitar de México lo imitan en Corea. Ajá. o sea, de aquí al otro mundo, sí, o del otro mundo hasta acá, wow, o sea, es súper cool como que la cultura trascienda sí, sí. y también sí, sí. la Hay gastronomía, más la más costumbre más y, más y todo eso, bien, eso es bien, genial. Bueno, tuve el placer de bien, conocer bien, a Katherine, bien, fue, bien, fue bien, así súper el destino, creo que nos unió el destino aquí sí, en Coyacán, sí, sí, la verdad. Sí. Sí. Fue un milagro, en verdad. Ah, o sea, nos encontramos aquí en el puesto de lados, de hecho, sí, súper <ríe> padre, es un placer. Un saludo a todos ustedes del canal de Katherine y pues disfruten del video aquí, terminamos este video vlog de hoy, en verdad quiero saber qué piensan ustedes acerca de las respuestas que nos dio Jex Coreana a las preguntas así media incómodas o raras o tal vez inesperadas que le hicimos, yo soy Katherine Boyce, espero que les haya encantado este video Jex te mando un beso y un abrazo enorme. Gracias por grabar hoy conmigo. Fue súper cool encontrarnos aquí en este hermoso pueblo mágico que es Coyoacán. Y bueno, gente, si les gustó este video, por favor denle like. Compártanlo con todos, todos, todos sus amigos. Y si no están suscritos al canal, pues suscríbanse y activen las notificaciones. Porque esa es la única manera en que YouTube les va a avisar si subió un nuevo video. Los dejo a todos con un beso enorme. Los amo demasiado. Am. Y recuerden que si quieren conectar conmigo en mi WhatsApp personal, acá les dejo las indicaciones para aceptarlos como uno de mis contactos. Ahora sí, nos vemos. Bye.